EL ALCALAPOLI Bienvenidos al juego de desarrollo social local que aportará múltiples herramientas para el desarrollo de nuestra ciudad de a través del flujo monetario generado por el compromiso y trabajo de la comunidad Que no se olvida mantener la resiliencia, la sostenibilidad el comercio local a través de retos y por las semanales globales diarias mediante el chusqui local que se recomienda en el cambio de... Un momento, vamos un poco más despacio, ¿verdad? El ALCALAPOLI es un juego que comienza hoy y terminará a finales de mayo durante este tiempo todas las personas que quieran podrán participar a través de la web o en caso de no ser, digamos, muy amigos de los ordenadores, ayudados por nuestra comunidad de forma presencial. El juego que os planteamos es muy sencillo. Cada usuario tendrá que superar distintos tipos de pruebas, personales, grandes retos, pruebas de emprendimiento y por cada prueba que pasemos tendremos premios. Ahora, ¿cuáles son los premios y cuáles son los retos?